Y, ...y compromiso lleva adelante Osvaldo Paleta, que es, que es el director. Recién charlábamos, más de 3.000 alumnas y alumnas recibidos, con oficios, eh, 721 alumnas y alumnos en, esta, en este siglo lectivo 2019, y, y, y la expectativa, ¿no?, de que ya hay más de 3.000 vecinas y vecinos de Burlingham que tienen oficios para para esta Argentina que se viene, para esta Argentina que sin lugar a dudas va, va a recuperar con el presidente Fernández el trabajo. ¿no? Y, y si esto es así, y si la demanda vuelve, que va a volver, ya tenemos a vecinas y vecinos capacitados, con formación, y, y, bueno, y con toda una apuesta muy fuerte a, a ese ordenador social que es que es el trabajo. Siempre, siempre pensando junto a Osvaldo Paleta en la ampliación de los cursos, pero, pero también vamos a anunciar y lo, se lo vamos a contar también a las vecinas y vecinos, vamos a construir un nuevo centro de formación profesional conjuntamente con el gremio de, de los mecánicos, con ESMATA y, y con la Universidad Nacional de Burlingame, que va a permitir seguir albergando y seguir generando esto que tiene que ver con la escuela de oficios, con los oficios que, bueno, que seguramente va a demandar la Argentina que, que preside Fernández.